Las nuevas tecnologías no son única y exclusivamente el futuro, sino que constituyen el presente que impulsa a los negocios innovadores Pepe, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. No lo veo. ¿Cómo que no lo ves? Ponte gafas, tío. No. No me creo que seas abogado. No me lo creo. Saca el abogado que llevas dentro, Jesús. Sácalo. Soy abogado dentro y fuera.